Hola hey, a todos y a todos, aquí Remo gracias en un nuevo vídeo, el día de hoy traigo la segunda parte del tutorial de los Sims 4 de cómo hacer contenido personalizado, el día de hoy vamos a modificar mallas y para eso lo primero que vamos a necesitar, como ya dije en el vídeo anterior, es los Sims 4 Studio, que es el programa en el cual se utiliza para hacer el contenido los Sims 4, evidentemente, es el juego y en este caso, aparte de un programa para modificar la textura en caso de que queramos hacerlo necesitamos Blender una versión específica de Blender que voy a estar poniendo en la pantalla. Y una vez que lo tengamos todo, el proceso va a ser un poco similar al que decimos la anterior vez. Hay que entrar en el programa, vamos a Cash, y elegimos un pelo en el cual nos queremos basar para hacer esto. Yo el día de hoy voy a hacer el pelo que esté haciendo en pantalla. No voy a hacerlo exactamente igual, porque tampoco soy una experta con el programa. Y tampoco, lo voy, a, <risa> tampoco voy a dedicarle media hora. Pero sí que para que veáis un poco cómo hay que hacerlo. Y una vez que tengas el, el pelo elegido o pelo, o otra cosa que quieras modificar la, en la malla, lo tienes que guardar y te saldrá la interfaz de Simvestudio. Una vez que te salga la interfaz, te vas a mallas y exportas la malla. Y ahí le tienes que poner un nombre, y una cosa que os recomiendo bastante es que pongáis nombres con los que después sepáis lo que es, ya que si queréis hacer contenido personalizado de forma más como un hobby o hacer bastante, sí que necesitaréis un poquito de organización. Es curioso que lo diga yo, porque los chinos son muy organizados en sí, pero con estas cosas sí que es importante tener un poquito de orden, porque si no después no vas a ver qué archivo era, cuál, esto, que era, lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Así, sobre todo con las mallas, porque las texturas así las puedes previsualizar con el con mi programa, yo puedo verlas, pero las mallas en sí tienes que estar abriendo cada una para ver lo que son. Así que, consejo pon nombres con los que te quede claro lo que es. Pues una vez que tienes puesto el nombre, te, tienes que irte a, a Blender, donde cuando abras el archivo te saldrá el personaje con el pelo en cuestión, por ejemplo, que quieres modificar. Y para el vídeo de hoy no nos vamos a complicar demasiado, vamos a hacer algo sencillito, como es modificar un poco el pelo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a modo escultura, yo lo tengo en inglés, pero no, os lo recomiendo tener en vuestro idioma de preferencia, con el que mejor trabajéis. Y una vez lo tengáis en modo escultura, podéis modificar el pelo como si fuera plastilina, básicamente hay diferentes pinceles, yo utilizo el que es de agarrar para ir estirando las partes del pelo y ahora os pondré un poco en cámara rápida todo el proceso que me llevó para llegar un poquito al pelo que quería y una vez que tenemos el pelo que queremos, le damos a guardar, lo guardamos preferiblemente con otro nombre para tener por una parte la malla de la cual hemos hecho y la malla a la cual vamos a modificar esto, ¿esto por qué? porque si otra vez quieres hacer un pelo basándote en la misma malla, ya no tienes que exportarla ya la tienes directamente, lo cual a veces conviene. Si no lo veis conveniente, dices, lo guardo con el mismo nombre y ya está. Y volvemos al programa y le damos a importar. La cosa de aquí es que no es como la textura que hay que importarla una vez. Hay que importarla cuatro veces porque hay cuatro diferentes niveles de detalles. El 0, el 1, el 2, el 3 y el 3. Entonces, lo que tienes que hacer básicamente es importarlo en cada nivel, que lo puedes seleccionar con la pestañita que pone uh, log, nivel de detalle. Y una vez que lo tengas podrás ver cómo queda. Ahora, lo que hago yo es, por ejemplo, el personaje tiene una tira morada en el pelo, entonces me voy a exportar la textura y básicamente yo tengo dos formas de hacerlo. Una es a voleo, básicamente vas viendo dónde vas dibujando la textura y vas viendo dónde aparece la valla, y vas modificándolo básicamente a medida de que vas viendo cómo queda. Que es, lo, por ejemplo, lo que hicimos en el anterior vídeo para poner la foto en la camiseta. Y vas poniendo y vas diciendo, así me gusta, así no, y cuando te gustaba y dices, pues ya está, así se queda. Pero aquí el problema, por ejemplo, es que el flequillo tiene uno de una parte, uno de otra parte, uno de otra parte, uno de otra parte. Es, no es todo seguido, así que no te permite hacerlo de esa forma tan fácilmente. Porque si lo haces en una parte, en la otra parte del flequillo, donde no tiene que haber dibujo, también lo habría. Entonces lo que hago es modificar la textura dentro del propio programa. Cambio, como podéis ver en pantalla, esto es mejor verlo que explicarlo con palabras, pero básicamente muevo la parte de selección de la textura del pelo. Básicamente, con la L puedo seleccionar el flequillo que quiero, selecciono los tres flequillos que, en los que quiero que esté la tira y los muevo de forma que en la parte de arriba esté lo que quiero dibujar y en la parte de abajo esté el resto, para que más o menos quede como quiero. Y esto, si queréis utilizar Blender, os recomendaría ver un tutorial en sí de Blender o si acaso, dejadme en los comentarios si os gustaría que hiciera un, un vídeo dedicado enteramente a cómo usar Blender, lo básico porque tampoco soy experta en el programa, pero en fin. Y una vez que tenemos modificada la textura, volvemos al, al, programa, al programa y volvemos a hacerlo de prueba. Como podéis ver, estuve un rato pelándome para que quedara el triángulo más o menos triangular. Y una vez que lo tuve, volví al programa, lo volví a importar todo y ya estaría. Y ese ha sido el tutorial por hoy. Espero que os haya gustado. En el próximo vídeo haremos seguramente mezclar diferentes mallas. Seguiremos trabajando con pelos. Pero por ejemplo, si queréis que trabaje con muebles o con objetos o con otro tipo de material, podéis dejármelo en los comentarios si queréis que haga algo en específico y yo puedo intentarlo y explicarlo cómo hacerlo. En este caso, la parte de las texturas de modificar la textura de Blender, eso sería más bien algo visual, más que. Así que tampoco sé muy bien si os habrá quedado claro. En cualquier caso, si tenéis cualquier duda me las podéis dejar en los comentarios. O si queréis, podéis incluso escribirme por Instagram y eso seguramente os conteste. Así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy. También, perdón si no subido vídeo durante algunas semanas, pero también tenéis que entender que soy una planta ocupada, tengo mis responsabilidades, las cuales no puedo abandonar por los vídeos. Y como siempre no puede faltar el momento spam en el cual os recuerdo que tengo un Instagram en el cual publico cada día y tengo un, un cómic llamado Periquitos, el cual publico un webtoon, tapas y wattpad cada semana. También lo subo en Instagram, pero en fin. Eso ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, si es así dadle like, suscribíos y demás. Y eso es todo, chao.